50 familias de la comunidad y del pueblo en en el distrito Raúl, Arsenio Oviedo, en Caguazú, fueron desalojadas en medio de un aparatoso operativo policial. Mujeres, niños y ancianos abandonaron sus tierras bajo la lluvia. Los policías están procediendo de esta forma. Imagínense un poco. ¡Qué vergüenza en nuestro país! ¡Qué vergüenza! El conflicto de tierras de las comunidades de caguazú se había iniciado en el año 1977 con la compra de tierras por parte de la Cooperativa Sociedad Civil Tres Palmas, con toda la comunidad indígena adentro. De Cuajasagó <risa> y de situación o de Pasacore. Jabilá. Ahora es como si hubiera apoyado la gente, o esa sala necesidad mí, o sala de los putas si hubiera necesidad a la hora de mí, de mí, de o ya a la autoridad, a la la autoridad, a la y a la la autoridad, a la autoridad, la autoridad, la a la autoridad, la autoridad, a la autoridad, la la o esa ahora en día la realidad, ahora derecho, ahora es pero ya está es que lo que hago que lo la es la Sí, a extranjeros o sea o si la o el cementerio, o si están vamos a cementerio, la máquina están el cementerio, o si están en el cementerio, o si siempre en el cementerio, o si están en el en el cementerio, en o o o la mayoría la ore indígena hectáreas, a y aparte. la la indígena no va pero y ya Ahora coco, ahora sepultura, ahora un baya mío de Yucapá, animal, una policía, yo voy a el guazú hoy mi animal. Hay que hacer esto. Hay que hacer Hay Hay que los A de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de donde fueron desalojados, con la comunidad de Los Su lideresa, Dominga Coronel, explica que ellos también están luchando por recuperar su territorio ancestral. Haro y me en la <risa> lucha siempre ha venido a la a mi menonita cuera. Por eso recoger como Orenbuga, llevarle a tu hijo, y defendemos a nave. Compañero de bienvenidos a <risa> la <risa> y el de y orero me a a y a y a y a la la y a la pelea ilegal la la la y Oñeme me prioridad la extranjeros, la es la prioridad. De 50 años de población, mi hermano, mi hija, mi mi mi mi hija, Ore en blanco, ore mi mi hija, mi mi ahora cuál es la o puro preparado es madera y vila no no un bosqueilla lleva peor peor hora niembote niembote verdad y que la leandro hora es que mi kaká su laja a hora teve ha y ya ha a un pero en tu o que tú sabes, o que tú sabes, o que tú sabes, que tú sabes, o que tú pesa que o que tú sabes, o soja mete <tose> para meterme. Hay más ahí más cagües, pero la royalidad que hay. Hay más cagües, más cagües, más mi más da más más cagües, más cagües, más ore fuerza alegría